Cámaras de seguridad captaron a dos individuos que se entraron a un colmado y robaron un promedio de 30 mil pesos en bebidas alcohólicas, un equipo de música, una computadora y otros artículos de venta. Este hecho ocurrió la madrugada del pasado sábado en la comunidad Los Pomos del municipio de Tenares. Sí, aquí yo vine a abrir esta mañana y me tocó con esta sorpresa de que unos malhechores me acabaron el negocio como pueden ver eh, se llevaron mucho whisky mucha leche muchos cigarrillos eh, tenía un equipo de música con su computadora y todo eh, totalmente un desastre me rompieron la puerta de ahí una de atrás la cámara Sí, la cámara eh, estamos esperando que la chequea para que el anda por ahí vamos a ver cómo que salga esperemos que, que den con él en cámara, Yureli de Jesús, NTN, Robinson Palanco.